Bienvenido a mi canal de YouTube, donde te enseño cómo construir músculos de roca. Si quieres construir los músculos, que mereces visita, cómo subir de masa muscular rápidamente.com. Soy Fernando Unido, el de la foto, y en este video quiero enseñarte tres alimentos para ganar masa muscular especial para ectomorfos. Una sólida rutina de entrenamiento con pesas es realmente solo la mitad de la historia. Si eres serio en la construcción de músculos necesitas tomar en serio tu plan de dieta nutritiva ya que sin ella se puede levantar pesas todo el tiempo que quieras y no verás las ganancias que estás buscando. Al seguir una dieta para ganar masa muscular alimentas tus músculos con la energía, las proteínas y los nutrientes que necesitan para la reparación y el crecimiento óptimo de no hacerlo, no estarás haciendo absolutamente nada. La dieta ideal para ganar masa muscular debe consistir en un alto número de calorías, si bien esto puede variar dependiendo de sus circunstancias individuales. Una cifra aproximada se puede lograr multiplicando tu peso corporal actual en libras por 24. A continuación voy a mostrarte 3 de mis comidas favoritas para incluir en una dieta las nueces. Estos son pequeños cartuchos de dinamita proteínica que explotan tu crecimiento muscular cuando se incluyen en tu dieta para ganar músculos. Mucha gente desconoce los beneficios ya que contienen casi el 50% de grasa y de las grasas buenas este carbohidrato complejo es uno de mis favoritos se digiere lentamente por el cuerpo suministrando energía evita altos y bajos de azúcar en la sangre Incluye nueces y frutas secas o fresas para conseguir un poco de proteínas y calorías saludables, te la recomiendo comerla en el desayuno, asegúrate de que la carne magra sea de buena calidad, no es recomendable con demasiada grasa, naturalmente las carnes magras como la carne de venado son fantásticas y también se hacen sabrosos filetes, encontrar y seguir una dieta para desarrollar músculos es imprescindible si quieres ver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 Te invito a descargar el reporte gratuito, dietas y ejercicios para aumentar tu masa muscular. Donde podrás encontrar las más novedosas dietas y ejercicios hechos para ti. Solamente haz clic en el link debajo de este video. Déjame guiarte por el camino correcto sin abusar de los peligrosos esteroides totalmente natural para construir músculos de roca. Los mismos que yo usé para superar mi estancamiento en que me encontraba. No olvides darme un like y compartir el video si te gustó. Suscríbete a mi canal donde estaré subiendo más videos con información relevante. Si tienes una pregunta o comentario relacionado con este video, escríbela aquí debajo que lo responderé lo más pronto posible. Haz clic y descarga el reporte gratis. Nos vemos en un próximo nuevo video.